Cierta vez, un libro de matemáticas, le dijo a un libro de historias No vengas con historias, que yo tengo muchos problemas En todo momento, tienes que mantener la calma y andar despacio Eso no está bien, andar con prisas en las instituciones públicas ni en ninguna parte Recuerda, el tiempo es tuyo Haz las cosas con calma Ok, para que no te alteres Para que todo esté tranquilo Para que rindas mucho más Haz las cosas tranquilo Pausado, primero un paso y luego un paso Espera lo que tengas que esperar Y haz tus cosas poco a poco Ok, tranquilamente Okay. Escucha, no te desesperes, no te angusties, no te vuelvas loco, solo confía en Dios. Tú estás aquí, pero tranquilo, que tú vas a conseguir una manera de resolver esta cuestión, de resolver tu situación, de prosperar en este lugar, porque Vas a buscar prosperidad tranquilamente, sin desespero. Ok? Muy bien. Todo bien. Tranquilo. Ciertamente uno no se va a molestar por las cosas que pueden resolverse más adelante. Si no está tranquilo y no permitir que nada afecte a uno. Porque si uno se molesta. Más bien lo que puede hacerse es ganador de una enfermedad Y cuando te molesta, te autodestruyes a ti mismo Entonces no vale la pena molestarse Yo no te quiero ver plaquito, vale Quiero que comas bien Que te organices en la mañana, el desayuno A mediodía el almuerzo En la noche la cena Solo continúa avanzando Muchos te pondrán obstáculos y trampas, pero supera todo, sé indetenible, muéstrate calmado y en control, ignora a todos esos personajes, haga sus cosas callado, esté calmado, todo está bien y la victoria es tuya a las señales y haz los ajustes correspondientes para cambiar lo que esté bajo tu control ok esa cuestión es importante porque los eh, porque las señales son avisos que se te dan para que hagas las modificaciones correspondientes ejemplo cuando va a llover el cielo se pone nublado entonces qué tú haces busca la manera de conseguir un paraguas o conseguir donde resguardarte de la lluvia así más o menos es lo que te quiero decir la forma adecuada de reaccionar ante una sanción incomprensible es haciéndose del bien, ok, Sé inteligente recuerda que todo el mundo quiere a los otros por interés, con necesidad de sacarles algo, algún recurso, exprimir en la cartera entonces recuerda que la gente siempre está jalando para su lado haciendo cosas con segundas intenciones, entonces tú para responder a eso, ¿qué vas a hacer, simplemente alejarte y que no te metan en problemas, ¿entiendes? Muy bien, cálmate mano, observa la manera energética y ojuzcada en la que estás contestando Sin querer, actuando así, ofendes a la gente, cuando te alteras, te puede dar un infarto, agarra consejos que eso te servirá para que tengas una vida mejor según lo que venga vamos solucionando oye loli me parece fino que vivas este desafío de vivir en este país tú lo logras sin duda pero precisas buscar hacerlo mejor con lo que tienes jesús nuestro salvador fue perseguido y vivió muchos sufrimientos pero él seguía andando rumbo al cumplimiento de su objetivo, y luego de que lo cumplió, los discípulos quisieron, desviarse, y alterarse, pero Jesús, se les apareció, y les dijo, que debían conservar la misma paz, que tenían cuando él estaba presente físicamente. Dios te proteja y te mantenga con salud, te ves bien. Igual trata de alimentarte lo mejor posible. Come tipo seis veces por día o cada tres horas. Eres una persona extraordinaria, que con tu actuar nos llenas de lecciones para la vida, yo admiro eso y te lo agradezco de corazón. Cuando veas a una mujer linda o no, igual recuerda que en algún lugar hay un hombre cansado de su mierda y que tú debes escaparte de esa funfurrufa. Ese es un lujo que no te puedes dar jamás. Ten este recordatorio. Primero. No persigas mujeres. Segundo. Nunca ruegues para que se queden. Tercero. No inviertas en nadie, solo en ti. Cuarto. Reconoce tu valor. 5. Sé tu prioridad. 6. Deja ir lo que no es para ti. 7. Amate a ti mismo. Escucha las aventuras de los poetas del mambo. Melón y Melames. Atención. Melón y Melames fueron a armar una bicicleta. Melón puso una rueda y Melames el tubo. Otra de las aventuras es la siguiente. Melón y Melames robaron una juguetería. Melón robó una pelota y Melames el peluche. Melón y Melames estaban escuchando música. Melón llevó los audífonos y Melames el aparato reproductor. ¿Tú ofrece tus servicios de abogado por Facebook? Sé constante en esa campaña. Que te llamen por teléfono. Para encontrarte con la gente les dices para verlos frente a notaría. Si van a hacer documento lo haces en el ciber. Si se trata de reunirse para llevar caso legal, te puedes reunir en una panadería o en cualquier parte, y organizar todo. Para que le resuelvas los casos. Tú eres inteligente. Pero al mismo tiempo busca hacer varios negocios. Siempre crear un negocio propio, alguna tienda, bodega o quincalla es lo más adecuado. Aquí se va a sacar agua de la roca, con poco se va a hacer mucho. Porque aquí se va a ser constante en alcanzar el objetivo, que es, vivir bien en este país, montar unos negocios, y tener un colchón financiero, para tener una vejez tranquila, persevera, tú eres un sujeto admirable, por todo lo que haces.